Creo que la universidad puede contribuir a, a la implementación de la Agenda 2030 en, desde distintos puntos de vista, por supuesto desde la divulgación, desde el conocimiento el conocimiento de todo lo que es eh, sectorial. Las universidades, más allá de, de lo que estudian en cada una de las universidades, también tienen sus propias metas ¿no? para integrar eh, la Agenda 2030 en sus actividades. Eh, creo que es importante también que desde la universidad pues, se hagan cosas como me consta que se están haciendo. Por ejemplo, pues, una guía eh, para saber si los másteres oficiales universitarios eh, están alineados con la Agenda 2030. Bueno, yo creo que ese tipo de, de productos o de herramientas que puede ofertar la universidad son muy importantes. Pero volviendo al principio, creo que el que los estudiantes y el conjunto de, del alumnado y del profesorado conozca realmente la Agenda que no sea solamente un pin que nos ponemos en, en la solapa, eh, me parece que es esencial. Y que la conozcan desde lo que es la incorporación en, en lo ordinario, en lo del día a día, ¿no? en lo que en este caso para la universidad sea lo común, desde la llegada en medio de transporte o caminando de los alumnos, el, cómo se organiza una cafetería hasta cómo los contenidos de las diferentes materias incorporan conocimiento sobre la agenda.